Los ángulos. Ángulo llano. Sí. Ahora tenemos un ángulo recto, que es aquel que mide 90 grados. Este es otro ángulo recto. Ángulo agudo. Que mide menos de 90 grados. Por último, el ángulo obtuso mayor de 90 grados. Me he